Mi nombre es Maribane Chiattam Bad, soy de la etnia Ocaina del clan Boa. Actualmente soy la coordinadora de mujeres del Cabildo Sitacoy. El trabajo de la sembratón se desarrolló aquí en la comunidad eh, pues con las mujeres. Y no solamente las mujeres trabajamos en eso, sino también el acompañamiento de los esposos, de los niños, los jóvenes. Pues aquí nos reunimos en la Maloca, en el espacio ya del Mambiadero, donde se socializó cómo vamos a trabajar. Manejamos fue como tres tipos, creo, de especies, que están las palmas, maderables, y frutales, y todo eso está plantado aquí dentro de la, de la comunidad porque fueron seis mil, seis mil árboles que se plantó aquí, y esas están dentro de la comunidad. Uno de los beneficios que nos trae la comunidad primero es eh, la parte económica. Eso es muy importante, eh, más que todo en el tema de mujeres. Luz Elena Fairito, una de las participantes al programa de Sembratón. Este es acai, eh, esto no genera ingresos eh, de aquí a mañana para vender jugo, para vender masa, ay, hacemos ay. caguana, tomamos, de esto hasta hacemos caguana para los valles. Este es de Bacaba, ella ya está grande. Este es de Sembratón, este es de Sembratón. Hoy todo hay Un, un sembratón de mi abuelo. Mire, para acá es la casa de mi abuela. Yo soy Ana Luz Faerito. Yo soy de tribu Uitoto. Ah, pues la historia del sembrato, pues a mí me pareció chévere. Este lindero que es de mi, de mi solar, yo empecé a sembrar esa matita de cedro con unos de azaí. Yo, por ejemplo, me imagino más adelante lo que estoy sembrando en el momento, las plántulas, más adelante yo lo voy a ver crecer, voy a cosechar. Cuando voy a cosechar, esa es una emoción, porque voy a comer, voy a disfrutar de esto. Voy a resaltar de que nosotros como pueblos indígenas del departamento del Amazonas, nosotros somos los protectores del medio ambiente, porque eso ya viene desde muy antes. Nosotros no somos desforestadores, somos protectores del medio ambiente.